Yo digo que no, que está muy corrompido. No, no tienes que ser más fuerte en los castigos y no tienes que aplicar realmente lo que tenemos. No creo que tengamos unas malas leyes, sino malas personas que son las que lo están aplicando. En cuanto a, a, al crimen, eh, debería de haberse severidad. Tenemos que ir pensando unos esquemas, como decía, alternativos, distintos. El hecho de castigar más y de aumentar las penas nos parece, al menos desde el programa, que eso no es lo que va a resolver la situación, sino es incluso buscar como otros mecanismos alternativos. Si tú a las personas les vas, eh, vas minimizando esa brecha de desigualdad, dejas de, de que crezcan en entornos de pobreza y amplías su gama de posibilidades, ¿no?, donde puedan establecer un proyecto de vida Lejos de eh, la comisión de un delito, independientemente de cuál sea este, eh, verás que los índices de delincuencia bajan. Muchas personas se integran al crimen organizado porque no tienen proyecto de vida, porque no tienen absolutamente nada más eh, que hacer para proveer a su familia. Y eso no es responsabilidad en exclusivo de la persona que comete un delito. Ahí Hay una corresponsabilidad o una responsabilidad amplia de las y los tomadores eh, de decisiones del Estado, de la política pública que no está atendiendo estas brechas de desigualdad. El gran problema de todos los derechos para que estos avancen es que están atravesados por eh, pobreza y desigualdad.